A continuación presentamos esta actividad, esta actividad tiene cuatro bloques temáticos El primer bloque es Derecho a la Universidad, del Programa de Discapacidad y Accesibilidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de esta Casa de Estudios a cargo de las licenciadas Verónica Ruzler y eh, Marina Heredia Primeramente eh, eh, agradecer a todos y todas acá acompañándonos en este día un poco... Difícil desde lo atmosférico climatológico, pero muy cálido y muy grato desde la compañía de que estén acá en nuestro Salón de Consejo de la Facultad, que es, este, es muy emocionante. Eh, todas las, las personas que nos acompañan y poder eh, desarrollar esta actividad. Este, voy a decir algunas pequeñas este, palabras que hace anotadas porque soy medio larguera, entonces así para no extenderme como tenemos mucho para hacer y, y el tiempo justo. Eh, simplemente compartirles un poco eh, la, la propuesta de trabajo y de qué, de qué perspectiva estamos trabajando. Acá somos algunos compañeros del programa de la Facultad Carlos García. No sé si hay si alguien más este, del programa, pero bueno, están, algunos también llegando y otros trabajando hasta ahora y que no, no han podido estar acá. Y bueno, y también mando, aprovecho para mandar saludos de Marina Heredia, que es la co-coordinadora del programa, que está eh, arrebatando un dedito muy chiquito, pensaba venir con el bebé, pero bueno, es, tiene semanas y no, no estaba el día para, para sacarlo, así que bueno, yo voy a tratar también de compartir un poco lo que habíamos pensado juntas. Eh, bien, nosotros hicimos un programa de discapacidad y accesibilidad de la Facultad de Filosofía y Letras que como tal integramos también el programa de discapacidad de la, de, la, de la Universidad de Buenos Aires, que a su vez integra la red interuniversitaria de discapacidad del CIN, o sea que somos un, gente que está trabajando en forma mancomunada, tanto dentro de la facultad como a nivel eh, universitario, y además también estamos trabajando, eso es muy importante eh, en relación a nuestro programa, con las organizaciones sociales y con los ámbitos territoriales. No es posible el trabajo de otra manera para nosotros. Eh, así que también hoy agradecer mucho que nos acompañen algunas de esas organizaciones eh, con las que trabajamos y con las que construimos realmente día a día este programa, que es de la universidad pero que es de la sociedad, de todos. Eh, para nosotros eh, brevemente quizás contarles la historia, quizás todos conocen, es que, esta, esta historia de la discapacidad de la universidad, empieza probablemente eh, con la universidad misma, ¿no? Es algo que, que seguramente siempre estuvo presente. Sin embargo, tiene, digamos, 30 años el tiempo en que empezaron a, a, a tener lugar eh, espacios que primero siempre fueron autoconvocados, tanto a nivel de interuniversitario nacional como mismo dentro de la propia Universidad de Buenos Aires y de decirlo, ¿m? espacios primero que se fueron eh, reuniendo y conformando en forma más espontánea y que a lo largo del tiempo se fueron institucionalizando cada vez más y así es que eh, la Facultad de Filosofía y Letras cuenta con un programa un dispositivo con una resolución desde el año 2005 y con una resolución de programa desde 2012 eh, también en la Universidad de Buenos Aires las primeras Primeros documentos explícitos son del año 2002, 2003 y como programa del año 2007. Y en la interuniversitaria ya hay noticias de fines de la década, mediados de la década del 90, primeros encuentros de algunas seis universidades nacionales. Hoy en la RIT son más de 50 universidades nacionales con representación y un nivel de institucionalidad realmente importante. Eh, a su vez, toda esta institucionalidad ha implicado también la posibilidad de visibilización de, no digamos solamente de las personas, se visibilizan las personas y se visibilizan las barreras. Es, es simultáneo, es en el mismo momento. Así que en esa, en esa visibilidad eh, empezamos a contar también con un marco normativo, todos sabemos lo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad implicó como un empuje en la, eh, la transformación de nuestro, nuestro marco regulatorio, no solamente a nivel universitario, eh, que tenemos también una, una normativa del año 2002, eh, y tenemos también referencias en, eh, en otros documentos, en la Ley de Educación Superior, y, eh, y particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras también contamos con una resolución que no es específica sobre discapacidad, sino justamente sobre el acompañamiento de todos y todas los estudiantes que requieren este, esto, una, una ayuda, un apoyo o que se acompañe en su trayectoria eh, académica. Otra cosa importante que para, que para nosotros es que cuando hablamos de discapacidad en la universidad no hablamos solamente de estudiantes, ¿eh? es, es los, docentes, los docentes, acá tenemos presentes, nos acompañan hoy también, docentes de esta casa eh, con una trayectoria académica impresionante que han desarrollado su tarea eh, siendo personas con discapacidad. Eh, también los no docentes que también tienen que poder ejercer su derecho a, a, al trabajo en este ámbito y además otra cuestión que a nosotros nos importa mucho que es el proceso en que de nosotros ahora estamos trabajando intensamente que es el de la curricularización de la temática en todos los espacios en todos los pilares de eh, una perspectiva de integralidad como la que trabajamos en filo investigación, docencia y extensión y así es como nosotros vamos a Desarrollando la, las propuestas del programa ¿sí? En espacios del grado, en espacios presenciales En espacios virtuales, en espacios de extensión Donde compartimos el trabajo y donde asisten Como está viniendo a un curso nuestro Una docente de un profesorado de provincia De, de segundo cordón Y viene con su grupo de estudiantes de profesorado A participar de nuestros eh, espacios de extensión eh, nosotros pensamos que la universidad es un derecho, pero que tenemos diferentes, bueno, pues ya sabemos, diferentes perspectivas o ideas acerca de lo que es la universidad. La universidad se crea como un privilegio, aún es un privilegio en muchos casos. En algún momento empieza, digamos, a haber una, una ampliación en el acceso a la universidad y en esa ampliación, para algunos, la universidad puede ser un derecho y para otros, para otras, la universidad es una gesta heroica. Es decir, que para poder transitar la vida universitaria, los estudios, el trabajo, la vida académica, la universidad es una gesta, ¿Eh? es tan, hasta tal punto es una gesta que es capaz de diario cuando se recibe una persona ciega, si cuando va ciega se recibe. Evidentemente, si eso es una noticia es porque es algo poco frecuente y porque implica la superación de una cantidad de obstáculos, que lo, lo, lo, lo constituye un hecho heroico. Así que bueno, pensar en la universidad como derecho quiere decir que tenemos que terminar con, con los héroes y con las acciones heroicas, eh, seguir pensando en el esfuerzo y en el trabajo que hacemos, que hacer todas las personas, pero justamente, como decía Jorge hace, hace unos minutos, garantizando que todo lo necesario para que esa trayectoria sea posible, esté al alcance de todos. Eh... Otra cuestión que queríamos este, plantear, insistir un poquito, en relación a, a esta idea de, de la transformación hacia o sea, una universidad que reciba y aloje, ¿no? que es un poco lo que nosotros planteamos. Y cómo esto se apoya fuertemente en la integralidad de las prácticas y no en la segmentación de las prácticas, en el trabajo colaborativo y no en una relación asistencial universidad-territorio y en la transversalización de las acciones y no en su tratamiento en dispositivos segregados. Esto es muy importante para nosotros, nosotros acá en filo eso lo, lo practicamos con mucho esfuerzo, porque a veces nos surge en forma como espontánea dentro de nuestro, nuestro ambiente que la temática de la discapacidad la resuelve el programa de discapacidad. No, el programa de discapacidad no resuelve la temática del programa de discapacidad, en todo caso lo que hace es acompañar, eh, a los espacios institucionales que tienen que asumir esas tareas en que lo puedan hacer. Y así, por citar solo algunos ejemplos, es que nuestra, la producción de material de estudio accesible, de um, acá en Filo, empezó siendo un voluntariado. Los eh, voluntarios eran los, los muchachos de, del Centro Universitario de Voto, en la articulación con el programa de extensión en cárceles. ¿sí? Y con el tiempo fue posible también, a través de, de presentarnos a, a concursos, a subsidios, a, a, a buscar este, las formas y los recursos y el apoyo institucional que esto se pudiera instalar en la biblioteca de la facultad. Hoy la facultad tiene un espacio de consulta de material accesible, Norberto Butler, que es de la facultad y que es la responsable de producir el material eh, para los estudiantes ciegos con baja visión o que no pueden acceder al texto impreso de manera convencional. Y bueno, y así venimos trabajando, ¿sí? venimos trabajando en proyectos que, están, que son muy, muy interesantes, como actualmente colaborando con, con la Fundación Rumbos y ellos colaborando con nosotros en la formación de geógrafos de la facultad, en un trabajo de relevamiento de veredas. ¿sí? porque recibimos un folletito en nuestras casas que decía tu comuna es 100% accesible y entonces eso no era así. Entonces que, ellos empezaron a trabajar en eso. Y la verdad que está muy bueno porque pudimos empezar a pensar juntos. Y ahora el relevamiento de veredas es prácticamente, digamos, un dispositivo, obviamente, de, de sistematización de información, que quizás después Cecilia puede comentar un poquito más, pero a su vez también es un dispositivo de enseñanza ¿eh? para geógrafos nos garantizamos que los geógrafos que salen de filo salen eh, habiendo podido pensar en cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad urbana. Y a su vez es ya un dispositivo, diríamos, de militancia, porque lo llevamos a otros espacios de trabajo. Ahora la semana que viene tenemos en un sindicato, a fin, en, en noviembre, mediados de noviembre en una escuela secundaria. Vamos a salir a recorrer esas veredas con la, con la fundación, con el, los estudiantes y, la, y las profesores de GEO. Y, y tomar conciencia de cuáles son esas, esas barreras, por lo menos para circular por la ciudad. Bueno, por solamente mencionar este, algunas cuestiones. Bueno, y para cerrar, este, tras dos décadas de trabajo orientado, pensamos, es necesario también reflexionar acerca de cómo irrumpe, cómo se desarrolla, cómo se instala este tema en la universidad, cómo es la participación efectiva de las personas con discapacidad y de las organizaciones sociales, cómo puede visibilizarse los procesos de inclusión-exclusión, ¿Cuáles son los principales obstáculos y facilitadores para la participación plena? Una universidad de todos y para todas, no sin barreras, ya que eso siempre va a emerger obstáculos, pero sí con los recursos, con el apoyo político, con el compromiso institucional, ¿sí? eh, como tenemos en filo, y por sobre todo con la condición política de la necesidad de transformar para alojar, haciendo efectivo, así el derecho a la universidad. Gracias.